En un contexto en donde a los docentes nos dicen, tienes que eh, fomentar la calidad de la educación, Ajá. de repente preguntas bueno, ¿qué es educación y qué es calidad en la educación? ¿no? O sea, ¿me puedes definir qué es la calidad en la educación? ¿Qué parámetros hay para que me puedas evaluar qué es una calidad en la educación? Y generalmente te dicen, bueno, pues usa tecnología, ¿no? ¿Qué significa usar tecnología? Ponle unas diapositivas de PowerPoint a los alumnos, pones unos videos, hazlos este, que bajen información de la red. Y eso para muchas personas se traduce en esto es calidad en la educación, cuando bueno, no existe una definición específica acerca de lo que estamos entendiendo por este término. Y con eso, bueno pueden eh, suponer que ya los estudiantes están aprendiendo mucho mejor cuando eh, no hay eh, estudios que demuestren que el uso o no uso de la tecnología influye en la calidad de la educación. Este, esta experiencia que yo, de las que yo les voy a platicar se desarrolla en la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, con dos grupos de en la carrera de Ciencias de la Comunicación eh, de noveno semestre, que tenían que realizar como producto final de su asignatura un video educativo. Qué es lo que sucede en esta asignatura, tenían que obtener todas las bases de la pedagogía para que lo pudieran utilizar en medios de comunicación y generar un producto que tuviera la eh, connotación de que es un video educativo únicamente como observador. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que yo observaba, tenía dos grupos de referencia, uno que tenía acceso a una aula virtual y otro que no tenía acceso a esta aula virtual, para después hacer una comparación de cómo podríamos saber si se potencializaban o no los aprendizajes de estos estudiantes en un grupo y en otro. Y tratar de sacar conclusiones al respecto. La misma información, tenían las mismas actividades, etcétera Y la única variable era que una, esos materiales eran eh, aportados de manera presencial y en el otro caso de manera virtual. ¿Y los foros se realizaban también en las sesiones presenciales? Ok. Eh, en este caso, el grupo que no eh, que tenía acceso a la aula virtual también tenía acceso a los recursos en línea. Es decir... Eh, un grupo, aparte de tener acceso al aula virtual, tenía esta liga que se llama Para Saber Más, en donde yo les, ponía, les proponía materiales y documentos adicionales para eh, si estaban interesados en ahondar más el tema que estaban trabajando. El otro grupo, únicamente lo que tenía similar, los dos grupos, era las presentaciones en clase. Los, el, el grupo, digamos, que no tenía acceso al aula virtual... Eh, tampoco tenía acceso a los recursos, únicamente se le dejaban las mismas actividades que eran este, realizar la tarea, por ejemplo, un ensayo, por ejemplo, buscar las teorías pedagógicas que iban a sustentar su, su trabajo, Ajá. pero no tenían acceso a ningún otro recurso uh -huh. y tampoco les llegaban las presentaciones que habíamos visto en clase. Eh, observé que bueno usted utilizó eh, la observación como técnica de recolección de datos, pero aparte de esa... ¿Qué otro instrumento utilizó para poder evaluar a los dos grupos? Eh, porque esa parte no me no quedó así muy clara. Ok, eh, lo que se evaluó primero fueron eh, el tipo de conocimientos, o sea, es decir, eh, la universidad califica a los alumnos de acuerdo a ciertos estándares. Eso fue uno de los parámetros que se utilizaron para saber cómo habían avanzado ellos. Ajá. Eh, eso fue por una parte. Después, eh, ¿yo, cómo, ¿yo cómo evaluó los, eh, de las diferencias entre cada uno de los de los dos grupos, porque unos tienen una mejor forma de explicar sus trabajos al momento de presentarlos. Entonces ellos justifican y fundamentan por qué se escogieron ciertos materiales, por qué se desarrollaron ciertos videos, etc. ¿Pero tú qué rescatarías como para que en una futura experiencia podrías eh, retomarlo ¿no? y mejorar la, la experiencia y los resultados? Eh... Dentro de la rúbrica se les debe de hacer énfasis que tanto la calidad del producto como la calidad de los conocimientos que sustentan ese producto es lo que se tiene que demostrar al final. ¿no?